informaciones locales precisamente en el día de hoy, el ministro de Industria y Comercio y mi pymes, ha sido reiterativo precisamente que negó de manera categórica que en el país se esté produciendo un aumento de los precios del pollo. Precisamente, Ito Bisonó explicó que todo depende de la diferencia que hay en la distribución y la comercialización en cada punto, en lo que no interviene el gobierno, mientras representantes del sector detallista aseguran que están tomando medidas para reducir lo que es el costo en el tema de los pollos. Precisamente, este funcionario aseguró que hay estabilidad en ese producto en momentos que hay muchas quejas de aumentos de precios de diferentes productos de la canasta básica. Miren, hay algo que yo quisiera establecer ahí de manera justa en cuanto a esto. Aquí cada quien le pone el precio que quiera a determinado producto. Aquí usted va un colmado y fácilmente usted tiene un producto que cuesta 5 y 10 pesos más entre uno y otro. Muchos colmaderos justifican por el lugar en el que están, el costo que tiene para ellos de operación y el costo que tiene específicamente el lugar donde funciona su negocio. Esa es una. En el caso de los productores de pollo, en el, ya no la producción como tal, los, comer, los que las comercializan, precisamente lo que pican el pollo. Usted sabe que hay en lugares de venta de pollos ya muerto que lo pican, que lo procesan, y en fin, todo eso ocurre. Entonces, cada quien a veces pone un precio. Hay algo que yo, pues de manera personal, siempre he tenido mi diferencia. La oferta y la demanda, la libertad de precio y todo eso. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando aquí existía el llamado control de precios, que iban los inspectores, que muchas veces investigaban, hacían de manera estratégica para consultar y demás. Porque el ministro está diciendo toda la verdad. Cuando él establece, se ha hecho todo lo posible y se está haciendo para mantener estables los precios del pollo. Y vemos los esfuerzos y las, los anuncios que han hecho a través del gobierno central para poder lograr eso. Ahora, hay comercializadores que se aprovechan. Hay comercializadores que se aprovechan y son ellos los que ponen su precio. Dicen esto es a tanto, esto es a tanto. Y son ellos que definen el precio al que van a comercializar los productos. En el caso del pollo. Es lamentable, porque hay que ser justo, hay que entender que esto es lamentable. Esto no debería de pasar. No debería de pasar esto en sí. Ahora. Los tiempos han cambiado, ya la oferta y la demanda es otra cosa, ya se vive en un país donde hay libertad de precio y todo eso. Pero cuando existía el control del precio, la realidad era otra. Yo creo siempre que se debe apostar a que de una manera u otra, sin afectar la inversión ni la producción. Pero a veces hay que buscar ciertos mecanismos. Hay que buscar ciertos mecanismos. Este pueblo no se puede dejar totalmente libre albedrío, ¿sabías? Este pueblo no se puede dejar actuar a su manera, porque aquí hay gente que usted fácilmente, el pollo se puede estar vendiendo a 90 pesos, y yo pedíle 120, 125, no van de ahí a ahí. Ah, no, porque lo tienen en el colmado, que ellos lo mandan, que con un delivery, pero entonces, cobre el delivery, pero no le ponga el precio específicamente al producto que usted está comercializando, para mencionar casos. Pero usted tiene otras cosas que es muy frecuente. Ah, que no, que yo vendo el pollo lavado y limpio, y yo lo vendo más caro. Ah, pero no es el mismo pollo. Y al final hay que limpiar, hay que prepararon en la casa, todo igual. Entonces, yo creo que en ese sentido las autoridades deben ponderar y tomar en cuenta de que de una manera u otra hay que tener ciertos niveles, ciertos controles con los precios. Más en la situación que vive el mundo luego de esta pandemia que todavía está presente, y tenemos también la situación que se vive entre Rusia y Ucrania, que son cosas que deberían ponderar las autoridades y buscar un mecanismo a través del Congreso, como se legisla para muchas cosas, también se debe legislar. Yo creo que el tema precio a nivel nacional no se puede dejar a merced de quien lo quieran colocar los comerciantes. No puede ser totalmente así, porque es que las condiciones cada vez más resultan ser difíciles en nuestro país. A la gente para adquirir los productos. Yo creo que eso es necesario. Se debe de ponderar esto. Y le hago esta recomendación con las mejores intenciones al ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, conocemos su trayectoria como legislador, conoce lo que es el nacional legislativo. Pudiera haber algún nivel de resolución, algo, pero por lo menos en esta etapa del camino, que vive la humanidad una situación frente a lo que es una, en lo que se vive con la inestabilidad y todo ese proceso que se vive entre Rusia y Ucrania, la producción, la soya, todo esto, oígame, no, usted no puede poner el precio que usted quiera ante la situación que se vive en el mundo lo que se ha pasado con esta pandemia y todo esto. Entonces, creo que esto debe ser sopesado y buscar un mecanismo de que exista de manera real, sea a través del proconsumidor, sea a través de Digenor, sea a través de los, los canales existentes que se conocen de distribución, pero que haya un nivel de control de precio Es necesario.